Hola, muy buenas noches. Aquí otra vez, como siempre, los martes y los jueves, en Conversaciones del Alma, charlas entre amigos. Les doy la muy bienvenida en este día. Espero que se conecten pronto. Tenemos una invitada desde Valencia, España, Gretel de la Guardia. Tiene, es, ella se llama La Maestra del Amor. Y tiene un libro muy, muy bonito que hoy día vamos a compartir con ella. Bueno, estoy esperando que cualquiera de ustedes en este momento que están eh, que saben que ya estoy transmitiendo que se acerque. Les puedo comunicar que la próxima semana... Hola Mari, muy buenas noches. Eh, la próxima semana estaré el día jueves transmitiendo el, a las 10 de la noche ya que tengo una actuación familiar, o sea, mi hija se gradúa y tengo que participar con ella. Bueno, me presento como todos los días, todos los martes y jueves, soy Ada Escalante y autora del libro Galápagos con Amor. Eh, fue publicado el año pasado en Amazon, eh, fue bestseller en su categoría y ahora estoy a punto de publicar que se llama Cuando tu boca calla, tu cuerpo habla. Les recomiendo que se inscriban en la preventa porque va a estar mucho más barato que el libro cuando ya salga de la imprenta. Bueno, ¿qué más les puedo decir de, de mí, de mi persona? Que doy cursos de escritura terapéutica y también de cómo escribir tu libro en ocho semanas. Así que si están interesados, aquí estoy, cualquier cosa o cualquier consulta me mandan un mensajito, el próximo curso es la próxima semana, sábado y domingo, el curso de escritura, todavía hay dos plazas, así que cualquier persona que puedan, eh, que quieran estar en este curso de escritura terapéutica, es muy bueno, ya las personas que han estado antes lo han dicho, les ha gustado muchísimo, y bueno, lo voy a tratar de repetir también el mes de julio, si hay disponibilidad y si la gente lo desea, y en agosto marcharía eh, por primera vez ya el curso de escritura Escribe y publica tu libro en ocho semanas. Así que todos los que están interesados en, en cómo saber cómo se escribe un libro, cómo se edita, cómo se publica, bienvenidos sean. Aquí estaré yo para ayudarles, llevarlos de la mano hasta el final. Gracias, querida Mari, yo sé que es un placer, yo siempre, bueno, sabemos que estamos en nuestro desafío de 10 días ahora con Tony Robbins y, y bueno, seguimos adelante luchando y cambiando de actitud y cambiando de vida. Gracias, gracias, maestra del amor por haberte unido, María Julia, gracias por estar con nosotros hoy. Bueno, te invito, mi querida Gretel, ha sido un placer que tú hayas podido decir que sí. Hola, Mari. ¿Qué tal, Gerardo y Veracruz? Hola Vera. ¿Qué tal? Hola María. ¿Qué tal? Qué lindo, mis amigos. Qué bonito. A ver, Gretel, te voy a mandar la invitación para y podamos platicar juntas aquí. Eh, bueno, hay otras personas que no son los nombres. Hola, amiga, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Está, ¿Está bien, la a... o, o la giro. Gírala, por favor, porque vale. si no a... vamos a estar con tortículas toda la noche. Muy bien. <risa> vale, vale. Bueno, déjame ponerla por aquí. A ver si sí se puede. Muy bien espero que podamos hacer Sí, sí tenemos ah, muchas personas aquí, ya van para nueve personas que nos están mirando en directo, bien. un placer Gretel tenerte aquí, un honor porque bueno, bien, bien, bien. siempre he deseado conversar contigo, es una mujer que transmite mucha paz, mucho amor, tal como tu nombre de maestra del amor y realmente lo reflejas, eres Gracias, una persona bien. muy linda. Y bueno, yo me acabo de presentar hace unos minutos atrás Quien yo soy, la publicación Y les cuento que a grete la conocí justamente eh, por medio de la escritura Estábamos juntos en un curso de escritura Donde ella también publicó su libro en Amazon Y de ese libro y de lo vamos a hablar hoy Porque queremos conocer ese autor, esa persona Esa persona hermosa que hay detrás de ese libro Y el otro también Porque hay otro libro también que no lo publiqué Pero que tú vas a hablar de él Así okay. que mi querida Gretel, estás en tu casa, la cámara, el micrófono, todo es tuyo y bienvenida, aquí estamos en una charla entre amigas. Muy bien, bueno, una de las principales cosas que quiero agradecerte a este momento, eh, de todo ese grupo de escritores siempre, tú fuiste muy especial, como siempre fuiste eh, nuestra hada madrina, <ríe> siempre hada estuvo allí para nosotros y bueno, bueno, para mí es un honor estar aquí, es un placer estar aquí realmente y pues bueno, no sé, pregúntame lo que necesites, lo que quieras y aquí. Lo que yo <risa> quiero que me cuentes primeramente, ¿quién es Gretel? ¿De dónde viene? Porque yo sé que tú vives en España, pero de allá no eres. Así que empezamos Muy por bien. ahí. Muy bien, pues bueno, yo soy una venezolana. Eh, tengo prácticamente seis años viviendo aquí en España. Eh, vinimos pues por la situación de Venezuela. Mm. Eh, y soy mamá de, de tres, eh, uh -huh. casada desde hace 30 años con, con alguien muy especial, y pues bueno, teniendo esta experiencia de vida aquí en España interesante, surgió el, el escribir. Ya yo venía escribiendo, uh, porque tengo muchos grupos de autoayuda, y de autoestima, y de mejoramiento personal, y... Y pues bueno, ya que les escribía a ellos diariamente, algo me dijo, pues bueno, ya es la hora del libro. Porque yo no sé si tú, al igual que yo, pensaba, bueno, ya planté el arbolito, ya hice aquello, falta el libro, falta el libro. Y entonces llegó la hora del libro. Llegó la hora del libro y bueno, fue un honor primero conocerte allí entre tanta gente bonita. Gracias. Y, y estar sumida dentro de la experiencia de, de tener un libro, bueno, ya sabrás lo que se siente, ¿no? Es muy emocionante, es muy importante. Uh, además de que lo que transmitimos con nuestro libro es parte de lo que somos, ¿no? Sí. Es nuestra experiencia de vida y, y, y de ahí... Estos dos libros, eh, el primero como es el, el, el, el, el, el iniciado, eh, es un libro lleno de, de amor, eh, es la experiencia de varios años terapéuticos con mucha gente que, que llegaba a la terapia en modo, no sé... Eh, sin ganas de vivir, sin, sin ganas de, de estar bien y terminaban un poco enjaulados y, y terminaban abriendo la jaula y, y volando. Entonces eh, es muy lindo, es muy linda la experiencia. Entonces transmití un poco en el libro, en todo lo que necesitas es amor, el, el avance, el darte el permiso de hacer realmente lo que quieres en la vida. De eso um, hablo. Eh, ¿Quién más es Gretel? Pues bueno, Gretel es una mamá, soy lo que dicen una una una multifacética mujer, creo que todas las mujeres lo somos, todas. Yo creo que, que no hay ninguna que no lo sea, que hace todo, bueno, así soy yo. <risa> Un poquito más. Y un poquito más, y un poquito más Así soy yo Y, y pues bueno He aprendido a, a Amarme En el presente vale Yo soy una virgo Una virgo este, Y sabes que hablan mucho de los virgos con, con Que son un poco estrictos Y correctos, así era Solía ser bastante así Y Bueno, la vida me transformó a través de mucho amor y considero que el amor es parte de, de gretel el amor es parte de gretel el perdón y la gratitud creo que, que, que llevo tres, tres áreas conmigo muy muy muy tocadas muy muy vividas y sentidas que es el amor el perdón y la gratitud que son las llaves del cambio mm, mm. Mira, ya que estamos con lo del libro, eh, te voy a leer, no tengo el libro en, en físico, pero lo tengo en Kindle. voy <ríe> a leer uno, una parte que dice dolor. Cuando el dolor queda dentro, la persona es víctima de una energía que la detiene y quita toda ilusión de vivir. Todo dolor es necesario vivirlo, sentirlo para luego dejarlo partir. Pues el sufrimiento detendrá cualquier vida. Es importante permitir al dolor enseñar lo que quiere, lo que viene a mostrar, pero nunca conviene quedarse con él. Aprender la lección y traspasarla con humildad gratitud será tu mayor logro. Suelta cualquier dolor hoy. Me estaba mirando, ¿cuál voy a leer? Dije, me gustó ese. Me gustó. Muy bien, muy bien. pues hablemos del dolor. El dolor es una sine qua non energía parte de la vida. Eh, muchas veces uh, aprendemos es a través de circunstancias dolorosas uh, y el dolor viene disfrazado de dolor. Eso es lo más importante, que el dolor se disfraza de dolor, pero que el dolor, como cualquier otra emoción, es parte de la vida, pero que ese dolor lleva debajo Siempre un regalo, siempre el dolor, igual que la alegría, el placer, es una emoción genuina que todos tenemos y es importante vivirla, ¿vale? Mm, hay un gran dicho que llevo que es, mm, de aquello que resistes, eso persistirá. Entonces hay mucha gente que no quiere tener dolor porque no le gusta sufrir. Ah, y lo evita, lo traspasa, le da vueltas, lo tapa, lo esconde, pero tarde o temprano él viene También. a tocar la puerta. Entonces, siento que el dolor es parte esencial de la vida. Eh, lo más importante es sentirlo, como te digo, y sentirlo al 100%, mi hija para luego honrarte con él y decir, bueno, qué aprendo de esto y dejarlo partir. Porque si me quedo pegada al dolor, le hago un homenaje al sufrimiento, que ya eso es otro asunto. Sí. Y entonces el dolor es parte de la vida y es parte de, los, de lo que yo llamo una contracción, para dar una gran expansión, es como un arco y una flecha, yo aprieto y cuando aprieto ese arco duele mucho, sí, pero también dentro de esa sensación de contracción va a generarse una gran expansión, un gran salto, un, un, un gran conocimiento de mí mismo. ¡Qué lindo! <risa> Gracias. No me has podido decir mejor. súper, súper linda. Es, super, super es, es, Porque es parte No lo podemos de evitar. O sea, es parte en la vida. No podemos evitarlo. Y, pero qué linda manera de verlo. O sea, usarlo y, y dejarlo ir. Dejarlo ir. Eh, quiero leer otro. Que tu, es tuyo, por supuesto. Confía en ti. La confianza te da una de las más bellas energías posibles para desarrollar todo tu ser. Cuando te aceptas completamente, sin comprender, sin compararte nunca con nadie, con ninguna experiencia de otro. Eres tu propia fuente de inspiración. Honra tu propio despertar y camino. Confía en ti el día de hoy por, por estas 24 horas y hazte lo bonito. Lo mereces, cariño. Alma, abrazos cálidos desde mi corazón. Alma, abrazos. Esa palabra me encanta, me encanta. Esa, esa palabra salió desde mi alma. Como lo ve, y, y es algo que me identifica y la gente me conoce por allí. Voy por la calle a veces me dicen adiós, alma, abrazo. Y yo, muy bien. <risa> eh, <risa> confiar en ti es, considero que uno de los temas más importantes que venimos todos, todos a trabajar. Venimos a sanar. Nuestras creencias limitantes, nuestros miedos adquiridos desde la primera infancia hasta ahora. Y normalmente cuando ese miedo ha tomado mucho control sobre nosotros, uh, simplemente no confiamos en nosotros ni en nuestras capacidades. Entonces es un trabajo Diario, continuo, yo, yo trabajo, trabajé muchos años con los alcohólicos anónimos y los narcóticos, los comedores compulsivos, y aprendí a, a manejar el, el tiempo presente y decir, solo por estas 24 horas, hasta lo bonito. Entonces, solo por 24 horas es importante que detengamos, Ada, a, a ese pensamiento que llevamos, que que hace un ruido interminable y que es parte de nosotros, ¿vale? Es parte de nosotros, pero no es nosotros. Así como nuestra nariz uh, es nuestra, pero no somos la nariz, el pensamiento tóxico es parte de nuestras creaciones. Entonces, Venimos a, a traspasar ese dolor, esa circunstancia y, y venimos a, lo que yo digo, a vencernos a nosotros mismos a través de, de creer en alguien que no creíamos. Hay gente que se convierte con el pasar de los años en un camaleón y, y no se reconoce a sí mismo. En el momento en que aprendemos a, a conocernos, ese es el momento en, del gran despertar. ¿no? Eh, evidentemente vamos a conocer siempre una parte no tan bonita de nosotros, que es nuestra creación tóxica, pero a la vez esa creación tóxica es la que nos ha traído hacia la luz. Toda oscuridad nos va a llevar entonces hacia la luz. Y, y por eso siempre digo que somos unas lucecitas encendidas Y no importa cuán oscuro esté la habitación Lo importante de todo eso es que al llegar nosotros Aunque sea con un, una cerilla muy pequeña Ese cuarto oscuro se va a iluminar Es verdad Es así, es que es así y, y pues bueno, parte de, de mi trabajo personal y de, y de lo que imparto y de lo que enseño es aprender a amarnos a nosotros mismos. Porque es que, eh, no sé si a ti te enseñaron, pero a mí en mi colegio nadie me enseñó a amarme. habían cualquier otra cantidad de materia, pero no había amor propio, ni autoestima, ni autodisciplina, nada, nada. ni metas, nada. ni metas, Adam. Y, y, y, y ¿sabes lo importante que es una meta para una persona? Es la vida. Hay gente que, que pierde su vida porque abre 50 metas. Mm. Y tú que, que trabajas con, con, con esto que me ha encantado de enseñar a la gente la escritura creativa, las metas son primordiales. Mm. Y, y pues bueno, eh, yo considero que, que somos valiosísimos y que cuando nos reconocemos los errores primeramente eh, ya hemos ganado el 50% de nuestra propia batalla. Sí. Eh, Mari dice que importante es importante amarnos y aceptarnos tal como somos. Gracias a De Gretel. Estamos, es. Saludamos a todos los que se han conectado hasta ahora. No quería interrumpirte. Está Humberto, está Fabiola, bueno, está María Julia, que ya la saludé. Un montón de gente que no conozco ahí, que seguramente son tus seguidores. Sí, sí. Pero qué, qué emocionante sí, sí. realmente escucharte. Eh, aparte de que escribiste el primer libro, sé que escribiste un segundo, sí, sí. del cual yo sé muy poco. Así que si tú me puedes explicar. De... <risa> bueno, eh, mi segundo libro lo tengo aquí. Tengo los dos, este es Todo lo que necesitas es amor que fue el primer libro, y el segundo es uh, Principios Inspiradores. Eh, ese libro lo hice en una tarde. Ese libro lo hice en, solo en una tarde. Uh, yo, desde un buen tiempo para acá, me he formado como maestra de un curso de milagros. Me encanta un curso de milagros y es algo que, que llena mi alma. Y... Parece mentira, pero a través de él fue que inicié realmente mucha mayor conexión con el Creador, con Dios, y a través de un, algo que se llama Teta Healing, que, que es una formación sí, que, que, que, que también hago. Eh, en una meditación que, que hice, eh, simplemente el Creador me dice, toma un libro, to, toma una hoja, y escribe lo que te voy a decir. Y así hice, Ada. Así hice. Simplemente el libro lleva mi nombre, pero no fui yo la que lo escribió. Simplemente fue una canalización muy hermosa. Habla de 30 principios inspiradores, uno para cada día. De distintos temas. 30 temas distintos. Si quieres te leo uno al azar. Sí, sí, porque, hoy es día 10, ¿Sí? hoy es día 10, vamos a leer el del día 10, ¿qué te parece? Sí. Súper. Muy bien, el día 10 dice, al amar a mi prójimo el día de hoy y aceptarle tal cual es, la motivación y la sabiduría me permite tener libertad y una maravillosa actitud abierta que está llena de agradecimiento, de una visión ligera, una visión acompañada de gracias y de gratitud. Estoy despierto, estoy siendo guiado hoy por mi Padre amoroso para ver a mi hermano lleno de frutos y esa visión engrandece mi alma y me hace sentir gratamente en misión. En regocijo. Gracias, Padre, por tu mirada amorosa y por enseñarme a ver a mi hermano el día de hoy y poder ejecutar a través de ti tus deseos. Hoy cumplo mi misión, Padre. Entonces, ¿cuál es la misión del Padre? Bueno, que seamos lo mejor que podamos ser con, con quien nos toca hay gente que no provoca ¡ay! ahí ahí es que está ahí donde tienes la misión ahí es que está realmente la misión el, claro. en aceptar al otro pues tal cual es cuando cuando aprendes a no etiquetar a nadie sino a decir, bueno, este es hermano mío y este también, y este es así y este también. Eh, te liberas de una gran carga, una carga que suele pesar mucho, que es la carga tóxica de la rabia, la envidia, eh, los celos, eh, mm. toda esa energía que, que hace que vibremos bajo. Por eso eh, siento que, que cuando alguien triunfa que cuando, tú que has dado grandes saltos, yo que he dado grandes saltos, hay que aplaudir que a sí. nuestros hermanos les va bien y sí. encargarnos de, de llevar a donde vayamos buena vibra, Ada. Sí. Porque es lo único que nos vamos a llevar, Ada, además. Sí. Hoy, hoy quiero comentarte una cosa, hoy... Hoy antes de empezar la consulta me escribieron que se había muerto alguien muy querido para mí. Una señora que resultó ser como mi mamá cuando llegué aquí a España. Mi mamá la dejé en Venezuela y ella, pues, pasó de plano hace una semana, no me enteré, no sé por qué pasó, pero no me pude enterar, pero me enteré hoy. Y... ¿Qué se llevó esa señora al igual que yo me voy a llevar o tú cuando nos toque trascender? El amor que hemos dado, la sonrisa que le hemos lanzado a la vida, el, el abrazar a nuestros hijos. Veo que tienes unos hijos bellísimos, creo que tienes un hijo. No, dos hijas tengo. Ah, tienes dos hijas. Yo te vi en una foto y yo dije, mira, qué lindo, qué... qué que podamos abrazar, querer a nuestra familia, eh, a todo el mundo. Y, y creo que esa es una, una visión amplia, sé que es muy amplia, y hay gente pues, que está vibrando distinto, pero Ajá. lo importante es que si tú vibras bonito, ah, a lo mejor puedes iluminar a otra persona, y si no la iluminas por lo menos tú no te contaminas con nada que no vibre bonito como como lo que lo que tú, tú acabas siendo. de decir acerca de esto de qué te vas a llevar una de los uno de los ejercicios de la escritura terapéutica es justamente escríbete una carta después de muerta, o sea qué, qué hablarían de ti después que tú pases a otro lado, ¿Qué, qué dejas tú, qué legado has dejado tú y eso tienes que escribirlo tú Pensando que ya estás muerta, ¿no? Entonces es, es un ejercicio bien especial porque sí. tú dices, wow, eh, ¿qué, qué, qué, ¿qué hablarán de mí? O sea, ¿qué estoy dejando yo para que la gente me recuerde? Así es. Como una mujer amargada, enojona, peleona, o ¿qué quiero que yo recuerden de mí? Sí, eh, esa, esa pregunta es una de las cosas que se dicen una pregunta poderosa. También hay una pregunta poderosa que a mí suelo usarla a menudo, es eh, para que la gente se dé cuenta de la que es la hora, y es: si te quedaran seis meses de vida, si te quedaran, ¿qué hicieras en ese tiempo? ¿Con mm -hmm. quién cerrarías un capítulo? ¿A quién llamarías por teléfono? ¿Con quién compartirí, compartirías? tu tiempo y luego de eh, la persona contesta luego le, le pongo yo un mensaje así como es que no sabemos si nos quedan seis meses de vida entonces vívelo hay que hay que vivir estas 24 horas mi amor de, de la mejor manera que podamos sobre todo eh, no, de, no dejar sin resolver cosas, porque a veces decimos ya, mañana hablo con esa persona, es que, es que me enojé y después hablo. Háblalo en el momento. O sea, no, eh, la Biblia mismo dice no dejes que el enojo, o sea, que el sol caiga eh, sobre tu enojo. O sea, nunca te acuestes sabiendo que tienes a alguien. Detrás que estás enojado o que te pasó algo con alguien Arréglalo, arréglalo sí. O sea, cede, baja, baja un poco Y decir, ¿qué, qué, ¿qué gano yo peleándome? ¿Qué gano? ¿Pierdo sí. yo la paz? ¿Pierdo la tranquilidad? ¿Pierdo el sosiego? Y la otra persona, justamente anoche Yo tengo los días miércoles para desviarte un poquito En Clubhouse, eh, eh, tengo una charla más o menos una hora donde hablamos acerca de la escritura y qué eh, poder tiene la escritura para sanar, ¿no? Y justamente se tocó este tema y, y decíamos bueno, hay gente que se no, tú te enojas porque alguien te dijo algo. Ay, Gretel me dijo tal cosa que no sé qué, no sé cuánto. Gretel pasó desapercibida, ni se enteró y yo me quedé con ese dolor. Dice y esta, ¿por qué me dijo eso? Y Gretel ni se enteró. Pero Ada está enojadísima y quién tiene el problema. Grete lo haga, es Ada, porque Ada está, está enojada por algo que ni siquiera pasó. Exactamente, es la que se y quedó está con la energía. pasar de tu vida, tu amor, tu felicidad, por algo que ni siquiera, y va y a lo mejor confronta a Grete y dice, Grete, ¿tú por qué me dijiste eso? Me dice, ¿qué cosa te dije yo? Y ni siquiera te acuerdas, porque no, tu intención no fue ofenderme. Sí. Pero como yo estoy con la, las púas ahí, entonces yo todo el tiempo estoy pensando que todo el mundo me ofende a mí. Sí, Entonces, sí, dejemos sí. eso, dejemos, porque eso te daña a ti. Y el perdón, lo que hablábamos anoche justamente era, el perdón no es para la otra persona, el perdón es para mí. Es nuestro es propio regalo. Justamente. Sí, sí, sí. Y, y yo creo, Ada, que definitivamente mmm, cuando trascendemos al ego, porque ese es el ego el que, sí. el que... El que se toma las cosas personalmente, el que, el que humilla o se deja humillar, el que, el que, el que siente esa energía y, y lo trascendemos dándonos cuenta de que esa energía primeramente nos va a servir para una cosa o para la otra. Yo siempre he dicho que te, vamos por un camino que lleva a una Y, a una Y, o nos vamos por el camino del amor o nos vamos por el camino del miedo o del ego, entonces una misma circunstancia yo la puedo filtrar mm -hmm. con cualquiera de los dos yo yo, yo suelo usar a menudo esta, esto, esto... Ay, no tengo, así tengo eh, aquí ah, están sí. mis gafas mi gafa de caca que cuando yo uso estas gafas evidentemente todo lo que filtro haga es horrible ¿Qué pienso de mí? Bueno, lo que linda. veo con estas gafas. Y, y así veo al otro. Y así me veo a mí y las circunstancias. Y estas son las gafas amorosas de la maestra del amor. <risa> es cambiarnos las gafas. Fabulosa, linda. El, el querer querernos cambiar las gafas. Sí. ¿Sabes? Intencionalmente. Ada, intencionalmente querer. Pasar la prueba, porque si no, lamentablemente, una prueba, que pasa? Se repite tantas veces como sea necesario. el examen. ¡Dios mío! Hasta que dices, tengo que pasar la prueba, la tengo que pasar. Y bueno, así es como realmente trascendemos a través de la prueba. Es como caer en un hoyo, la primera vez caemos muy profundo, la segunda vez no tanto hasta que llegamos un momento y decimos, ahí está el hoyo, ¿qué sí, sí. Le paso por un ladito, le paso por un ladito. Y pues finalmente, eh, qué hermoso es cuando pasamos nuestras pruebas. Sí. Qué bien se siente para nuestra alma cuando, cuando si antes actuábamos de una manera tóxica o negativa, en ese momento actuamos de una manera diferente, ah. buena. Eh, normalmente nuestro círculo más cercano nos asombra. Y, mm. y es maravilloso en mi caso personal cuando un hijo me ha dicho, mamá, cuánto has cambiado. Yo, madre mía, ese es el mejor regalo que te pueden dar de feedback. Mamá, ¿cuánto has cambiado? O mamá, ¿me gusta cómo hiciste eso? Porque nuestros hijos son, pues, nuestros mayores maestros. Sí. A que sí. sí, sí, sí, sí, sí. De ahí escuchamos las verdades puras. Totales, totales, totales. La buena, la mala, sí, la mala. todo. Entonces ahí es cuando... Cuando te toca decir, bueno, yo, le, yo enseñé a este maestro, que me está enseñando ahora a mí, ahora es su turno. Claro, en la ley del espejo, te estás mirando. Así, así es. Y, y pues bueno, infinitamente, eh, el, el querer literalmente hacer el bien, sentirme bien, tiene que ser de una manera intencional. Intencionalmente, Hoy voy a ser feliz, porque tengo este momento, no tengo otro. Entonces, cuando intencionalmente queremos querer algo, yo creo, yo creo que Dios nos dice, amén, sí. y se da. ¿vale? También Dios nos ha dado la, la, el libre albedrío para equivocarnos muchas veces. Pero siempre considero que nos espera en la puerta y nos dice, vale, vente conmigo otra vez, te vuelvo a abrazar, y yo es muy lindo, es el padre amoroso, ¿no? Y Es lo que somos nosotros también las madres que siempre estamos perdonando, ya no pasa nada Aprendizaje, aprendizaje, si sí. nosotros lo vemos en nuestros hijos, todos, seguimos aprendiendo O sea, seguimos. mi padre siempre decía, tú aprendes hasta el día que te mueras O sea, el día que te mueres dejaste de aprender Todos sí. los días tiene que haber un aprendizaje Y quiero Hay decirte algo. Perdón que te interrumpa, y quiero decirte que el libro, tu libro, tu primer libro que habla de la historia de tu mamá, mm. es muy conmovedor, es bellísimo. Entonces, eh, esa es la esencia, ¿no? Lo que nos dejan, tu papá. Sí. Somos lo que, lo que nos enseñaron, pero podemos ser mejores. Sí. Podemos trascender uh, las, las situaciones que... Que ellos no pasaron y podemos aprender y dejarle un mejor legado. a, a Mira, a... yo tomé una decisión a temprana edad, cuando yo me vine a Noruega, yo tomé una decisión con respecto a mis padres, porque yo viví una vida, como el libro lo cuento, muy, muy mala, muy negativa. Pero yo tomé la decisión de, de todo lo negativo, tratar de dejarlo de lado y saqué todo lo positivo, tanto de mi padre como mi madre, y, y eso conformé mi vida de todo el aprendizaje que él me dio, del aprendizaje de mi madre, una mujer luchadora, trabajadora, única como ella, tenía sus defectos, sí, pero traté, en, cuando yo comencé a formar mi vida, decir, yo voy a coger todo lo bueno de ella y todo lo bueno de mi padre. Entonces, y por eso yo comencé a creer un amor tan especial hacia ellos, porque con los ojos del mundo, yo decía, pero ¿cómo puedes amar a esa gente que te hizo tanto daño? Pero también me enseñaron cosas lindas. Sí, ese es el camino que tú decides tomar, o me voy por el camino del miedo, que ya sabemos, es horrible, <risa> o me voy por el camino del amor, sí, sí. a veces es más fácil ir por el camino del miedo, sí, sí. y odiar, odiar, echarle la culpa al otro, sí, eh, víctima. ser víctima, ser un perseguido, es, pero realmente el camino del amor es un camino donde la batalla interior es contigo y, y, y cada vez que entras, uh, todo es útil. Yo, yo considero... Eh, estoy haciendo mi tercer libro, ya estoy casi por terminarlo. Wow. Wow. Y uh, prácticamente habla de que todo es útil, sí. todo, haga Entonces, para... desde, desde el lenguaje que nos han enseñado hasta nuestros pensamientos más hermosos o más horrorosos, todo tiene una función. Y si, y si le, le, le, le, le tomamos la magia a eso, todo puede traernos un gran beneficio. Somos los grandes maestros, somos los grandes transformadores de de nuestra propia existencia. Nosotros mismos nos embrujamos a nosotros mismos y nosotros mismos nos autohechizamos, pero también nosotros tenemos el, el don de sanarnos a nosotros mismos, que es lo mejor. A veces usamos un terapeuta o un psicólogo o un coach solo para que nos recuerde que somos. Pero una vez lo recordamos, nos volvemos a vestir de nosotros sí, mismos. Sí, sí, es verdad, es verdad. Bueno, tú a lo mejor lo viste, junto con Mari estuvimos en el desafío, en el evento con Tony Robbins el, el fin de Qué semana. Fue lindo. algo espectacular. Y justamente todo lo que tú estás hablando en este momento fue todo lo que se, to se tocó en el tema. O sea, desafiarte a ti mismo, sacarte esos miedos que te limitan. ¿Quién tú, la fuerza que realmente tú tienes, esa voz, eres tú. Tú tienes sí. que hablarte, deja que... De que esas voces anteriores que te decían, tú no puedes, tú no sabes, tú eres gorda, tú eres fea, tú eres inútil. Todas esas voces ya no. Es tu voz la que vas a escuchar. Sí, la voz sí. del poder que tú puedes. Ese, ese es uno de los entrenamientos que, que suelo hacer con mis amigos, con mis pacientes o con quien tome los talleres. Es entrenarle a, a domar esa voz. A, que si no la domamos, nosotros a ella... Ella Toma se el convierte en nosotros y hablamos y, y somos otra persona realmente. Entonces, aprender el control de, de esa energía uh, tóxica de pensamientos, porque además es un pensamiento que no podremos quitar, pero sí podemos disminuir, porque ese, ese es un pensamiento muy, muy viejo. Uh, es un pensamiento... Que, que está en, realmente alojado en nuestra amígdala cerebral, ¿vale? Y tiende a hacer tres cosas con nosotros. O nos mueve hacia un reto, o nos paraliza, o nos hace retroceder. Entonces, ese ruido está para hacer algo con nosotros. O saca de nosotros los triunfadores que somos, o saca de nosotros los mediocres que podemos llegar a ser o peor ese ruido puede paralizarnos tanto que nos puede dejar siendo los perdedores hmm. cosa que es mentira sí. <risa> ese es el tema ahí, que es mentira que seas un perdedor ahí, el poder de despertar ese gigante que tenemos dentro de nosotros solo está en nuestras manos así es así es y, y... Definitivamente creo que el mayor trabajo que venimos a hacer como seres humanos, y por eso estamos aquí encarnados, es a traspasar el ego que todos tenemos, claro, y aprender a amar, aprender a perdonar. Pero hay una cosa más hermosa que es aprender a agradecer. Sí. Sí. Uh, hay estamos aquí sí, no? a veces de largo que ni siquiera damos gracias porque estamos respirando. O sea, qué cosa más banal, pero decir, ah, es que respiro, sí, pero da gracias, sí. da gracias, que estás con vida. Y nos cambia absolutamente la vida, la gratitud. Yo, yo soy parte de una generación que, que a través, yo me formé, yo soy maestra de una filosofía, que se llama uh, Sana Tu Vida, de Luisa Hay, Luisa Hay fue una gran promotora de la autoestima en los años 80. Y yo aprendí con ella a amarme. Eh, cuando pensé que era por la patita fea del cuento, la que no iba a merecer, la que no podía. Y hoy por hoy agradezco a todos los maestros que tuve, desde los más horrorosos... Que los amo donde quiera que estén, hasta, hasta todo. No puedo decir que uno fue mejor que otro, porque el que me enseñó a llorar, sané y aprendí a través del dolor y trascendí. El que me enseñó la alegría, aprendí a través de su sonrisa otra parte. Todos han sido maestros fabulosos, todos. Débora, no, Débora no sé quién se dice, perdonar es amar. Hemos venido a amar, sí. Cuando es. entendamos eso, que realmente lo que nuestra labor en el mundo es amar, yo creo que nos cambiaría no solamente el día a día, sino nuestra perspectiva de vida, nuestras sí. metas, todo, todo sí. cambia cuando tú entiendes que tienes que amar. mira Y no, y no amar al que te ama. Ahí está el tema, ahí está lo más importante. Y sabes que eh, tú que además tienes esa función tan linda de enseñar a la gente a escribir, eh, yo considero que la escritura es la mayor terapia que existe y, y a través de esa terapia la persona trasciende sin darse cuenta Terapéuticamente, muchas barreras, muchas, muchas. Y si sí, esa terapia que, que ofreces la ofreces con, con un amor que se, se, se te siente, que ya eres, fuiste nuestra gada madrina de todos los, los, los participantes, eh, con, con amor todo lo podemos lograr y todo lo podemos transformar. Por eso me dicen maestra del amor, porque es que yo no puedo hablar de otra cosa que no sea esto en mi propia experiencia de vida. ¿no? El, el... Pero eso es lo que nos apasiona, lo que te apasiona es lo que tú transmites. Tú no puedes transmitir algo que tú no llevas dentro. Tú puedes estar hablando de teoría, de ah, aquí, pero a ti se te siente. Todo el mundo en, nuestro, en nuestra asociación, todo el mundo habla. Gretel, y, y cuando dicen Gretel, asocian en sí del amor. ¿Por qué? Porque tú eres eso. Sí. O sea, porque sí. tú transmites lo que tú eres. No es también, una cosa que has aprendido. Sí, sí, sí. También también es un trabajo fuerte con, con las personas que, que por alguna razón, pues, enjuician y, y creen que el amor es parte de, de una fantasía de Disney. O, o, o, que, o que es una visión cerrada de la vida. Yo pienso que es al revés, yo considero que a través del amor podemos abrir más puertas que nada. Porque si vemos más bien una misma creación con ego o con miedo o con cualquier cosa negativa, en vez de abrir la ventana, la cerramos. Y cuando tenemos la ventana cerrada, uh, creo que ahí, ahí es cuando vienen la escritura terapéutica, un terapeuta, alguien que que te llega un libro, un libro es el mayor regalo para alguien que puede estar pasando una prueba de vida y consigue un buen libro que le acompañe, sí. un buen libro que acompaña es, es un regalo. Eh, Gretel, aparte de los libros que ya, bueno, el tercero que tú dices que ya estás escribiendo, que estás por, por terminar, Tú, aparte de eso, tú das eh, terapia, coaching, ¿qué es lo que haces aparte de eso? Bueno, sí, este, todo lo hago por internet porque desde el COVID eh, todo lo hago por internet. Doy consultas, uh -huh. doy consultas terapéuticas, doy consultas de coaching, soy life coach, trabajo con, con todo lo que tiene que ver con la vida de una persona y, y ser un acompañante. Doy cursos, doy formaciones, Uh, todo todo lo hago de manera online y gracias a Dios eh, pues siempre siempre creo que mi misión la voy cumpliendo no eh, enseñar es una de las cosas que más me gusta enseñar con amor es igual que a mí <risas> creo que es el regalo más grande que podemos dar ser maestros de algo cuando se es un maestro de algo Ada cuando hemos pasado suficientes pruebas con eso a la gente me dice y por qué te dicen maestra del amor porque antes no me amaba porque antes no había amor dentro porque antes no había aprobación porque antes era distinto y poco a poco la maestría la vas teniendo con la práctica de wow, de aceptarte de agradecer de perdonarte de no enjuiciarte de muchas cosas. Eso lo enseño. Eh, la gente la acompaño, uh, por supuesto, en terapias vía Skype, Whatsapp, Zoom. Eh, pero normalmente la terapia nunca termina en el momento en que se acaba la consulta. Uh, mi paciente me tiene, por ejemplo, por el Whatsapp uh, y me, me, me va informando cómo van las cosas cómo va de bien lo que aprendió. Y siempre hay un... lo que yo llamo un regalo del universo, que es que, aunque éticamente me van a... me, me podrían denunciar los, los terapeutas, mis pacientes terminan siendo grandes, grandes amigos. ¿Vale? Eh, y, y suelo hacer que, que la persona se reconozca, cuando alguien se reconoce valioso, ya está listo, ya pasó sí, la pena, trabajo ya, ya la, la jaula la abre y vuela, porque lo, lo, lo más loco de este mundo, Ada, es que nos encerramos en una jaula, teniendo la llave adentro, <risa> con la llave, y, ya, ¿Y para qué será la llave? Y llega un momento que dice, ¡Ah, es para abrir la puerta! ¡Ah, es para traspasar este tema! Y cuando esa persona toma la llave de su vida y abre la puerta, cuando los ves, ser uno en la primera consulta y ser otro en el Con tiempo en que pareja. se cierra, es, es el mejor regalo. Sí. Me imagino que tú lo habrás visto en tus, en tus alumnos sí. que les enseñas sí, la escritura. Sí, sí. Todo. Compartimos, Todo cuando bien. están escribiendo los ejercicios, eh, se comparte Y hay gente que, bueno, que le da recelo compartido, otros comparten. Y he visto lágrimas, gente llora, porque se pensé que ya, ya lo había sanado, que estaba listo con esto, pero realmente... Ahí estaba todavía carcomiendo sin darme cuenta. Otros lloran de alegría porque sí. se sienten liberados. Entonces, no, es precioso, precioso. Uno siente esa satisfacción que, wow, pude sí. ser un sí. canal para ayudar a alguien, qué cosa más linda. Es, es, es lo que se llama estar inspirado en la vida. Cuando, cuando en vez de, de dejar una herida en alguien, dejas una huella, dejas un... Nosotros los escritores... Tenemos esa, esa ventaja de dejar un legado lindísimo a, a nuestros hijos, nietos o a nuestro país. Mm. Porque tú que estás donde estás ahorita, tu país tiene que estar muy orgulloso de ti. igual y Me que escribe casa, mucha ¿no? gente, más que todo de la, de la isla donde yo nací. Me dicen, qué orgullo de Galápagos tener una escritora galapagueña. Qué lindo, qué orgullo. Ahora ya con el segundo libro, imagínate sí, también. también. Entonces ya ahora ya no ya no se puede parar, ya es seguir, seguir, seguir. <risas> y seguir y seguir. Y decirle lo que yo le digo al creador, yo le digo, padre, yo estoy aquí únicamente para ser útil. Tú dime qué, cómo y cuándo, que yo estoy, yo estoy, para lo que sea, para lo que sea. Y, y pues bueno, eh, tengo pacientes que no pueden pagar la consulta, uh -huh. Entonces a ellos, los que no pueden pagar una consulta conmigo, nunca el dinero va a ser un problema, que yo no lo vea Entonces los días viernes de cada, de cada semana, eh, tengo lo que se llama mi diezmo. Entonces ahí atiendo a las personas que realmente no pueden pagar una cita. Qué y lindo, termino. qué hermoso. Y, y es algo hermoso. Mm. A mí me ha pasado que hay gente que me dice, mira, me encantaría, pero realmente no me da la situación. Digo... Tranquila, tranquila. O sea, a mí, mi interés es que la gente conozca, que sepa, que no se queden con ese dolor dentro de decir, ay, pero yo, y, y esa frustración que dice es que yo no sé escribir, es que no estamos hablando de escribir un libro, estamos hablando de, de desahogarte, de compartir sí. tus sentimientos. Es. Y eso es cosa, yo pienso que hay una cosa más linda que esa, porque puedes canalizar realmente hacia el lugar correcto que a veces canalizamos porque tenemos algo dentro y no sabemos cómo decirlo y salen cosas que no deben salir. Claro, y, y de una manera inadecuada. Entonces ahí ahí está el, el trabajo a hacer, el, el, el, el sanar antes de que el cuerpo grite. Que sé que tu libro va más o menos por algo del cuerpo y sí. es que las emociones que no sanamos... Ah. Es, que, eso es lo que de eso habla mi libro justamente, porque cuando la boca calla, el cuerpo ah. habla. Así es. Y eso sí. es lo que me pasó a mí, porque me, me hicieron callar tantos años el abuso, entonces dijeron, no, eso no se habla, eso es tabú, nadie va a saber esto de la familia, no, no, no. Entonces, ¿qué pasó? Que yo comencé a enfermar, enfermar, enfermar y nunca me daba cuenta de que por qué, ¿no? Hasta cuando yo ya tuve la oportunidad de hablarlo y es como que te sacan un peso enorme te sacan el la dolor herida. te sacan todo y te sientes libre le sacaste el pus a esa herida sí, mi sí, hada. Sí, sí. eso es lo mejor del mundo es fuerte pero es lo más sanador que existe porque si no le podemos pon le ponemos miles de pañitos calientes a la herida Ay, no, los parches che. que tú quieras los parches el que, que quieras. te dé la gana uh, eso este... se va a podrir y se va a podrir y va a apestar, que olvídate. Sí, sí, sí. Y, y entonces cuando tomamos ahí realmente la valentía de, de, de estirpar esa herida, uh, tenemos dos opciones de hacerlo. Lo podemos hacer con un... Ay, perdón! Con Me, un, caí. Con un, con... Me caí. <ríe> con un cuchillo normal y corriente. A ver. <ríe> Ay, bueno. A ver, espero que sí. sí. Podemos cortar una herida con un... ¡Ay, Dios mío! <risa> <risa> y entonces... <risa> el móvil no quiere. Bueno, me, me lo detengo así. Ya, eh, pero... Podemos cortar con un cuchillo y creer que estamos sanando, pero hay una manera más, más hermosa que es con con un escalpelo, con lo que usa un cirujano para operar, uh -huh. haciéndolo intencionalmente. Cuando vamos a la herida con cuidado, pero vamos adentro, es lo mejor que nos, nos puede pasar. No uh -huh. sin juicio, sin daño a nosotros, más bien con mucha comprensión de lo que nos ha pasado. Yo realmente me tomó mucho tiempo de tomar la decisión de escribir acerca de esto, porque es algo que a pesar de que ya está sanado, eh, o sea, es como, no quiero ofender a otros, no quiero esto, quiero este otro, pero sí. cuando eh, me sobre dijeron, todo, no, el, el más, que al Ada, que ir a la familia. Entonces yo dije, no, esto me importa un comino lo que diga la familia, esto va a ayudar a mucha gente, muchas mujeres que a lo mejor están sintiendo lo mismo que yo sentí, y que no saben cómo hacerlo. Sí. Entonces dije, no, lo que van a hablar, van a hablar a lo mejor un día y dos días después, cuando ya sepan, ¡oh, Ada, que se hizo popular con este libro! Que la están llamando en la televisión, que sí. salió en los diarios, y dice, ¡ay, no, si sí, yo la conozco, yo la conozco! ¡Esa la conozco <risa> yo! Ah, ¿Viste? <risa> así es, así es. Suele, suele ser así, y, y, y bueno, yo creo que, pues, simplemente tenemos que agradecer, Incluso, como, como hemos comentado antes, incluso hasta la persona que, que sabemos que, que por detrás nos ha lanzado de todo, pero ¿Sí? si, tú, si tú te mejor? devuelves con una sonrisa y le sonríes, a lo mejor no lo harás cambiar, pero tú, pero <risa> pero tú sí, que es lo más importante. Mi querida Grete, le hemos estado casi una hora hablando, aunque no lo crees. ¡Madre mía! Eso se llama dos mujeres alfa al poder. Ay, bueno, eh, para despedirnos, quiero que tú me des las últimas palabras, un consejo, una palabra de aliento, lo que tú quieras hacia el público que nos está viendo y que nos va a ver más tarde también cuando se repita en eh, Instagram. Así Muy que bien, pues mira, el, el único consejo que puedo darles es um, Jamás pierdan la fe ni la esperanza eh, Logra vencerte a ti mismo, a ese pensamiento tóxico Y cuando logres vencer ese pensamiento tóxico, el mundo es tuyo El mundo es tuyo Se te abran todas tus, tus capacidades y pues bueno, nada, yo pienso que todo el mundo tiene un potencial infinito, esperando solo ser desarrollado, tener la llave y abrir. Hay gente que necesita ese apoyo para abrir esa, esa puerta. Uh -huh. eh, personas como tú, personas como yo, creo que somos importantes para para ayudar a otros, y, y yo doy muchísimas gracias a Dios por, por este momento contigo, Ada, por todas gracias. las personas que nos están oyendo y viendo, y, y para mí es un honor haber estado aquí, representando además mi país, Venezuela, sí. y, y yo sé que tú también estás dejando muy lindo a tu país. Un no verso nos dice éxito a las dos, una amiga, Claudia, dice entretenida la charla, y... Eh, eh, Mari dice que se me fue. Las las amo, amigas. Dios Ay, las bien. bendiga. Un bueno. placer escucharlo, dice Vicente Belgómez. Dice, sí. Pero bueno, bueno, muchísimas gracias, Ada, por esta bella entrevista. Te quiero No muchísimo. Se olviden a todos que el martes estamos aquí igual a las 8. El jueves va a ser especial, va a ser a las 10 de la noche. Como les dije anteriormente, mi hija se gradúa ese día, así que me dijo, mamá, ¿es yo o las charlas? Le dije las dos cosas, hija, si sí se puede, si se puede. Si se puede. se puede, sí se puede. Sí se puede. Entonces, sí se puede, sí puede. Así que un besito súper grande, te quiero mucho, Gretel. Un sí, día estaremos juntas, te abrazaré. Así con es. Todo mi corazón Estamos y, por lo menos en el mismo continente, así sí, es. Sí, yo, cerquita <risas> tuyo también, de Valencia, en Calpe, así que prontito, prontito. Sí, espera, nos veremos. Un beso, Un beso muy grande. Beso gracias a todos. Gracias, muchas gracias. gracias.